Pasa, pasa, pollaros? No, soy Quile, estamos de vuelta con mi primo Marvel Jim para seguir jugando a famofobia. Hoy vamos a la prisión. ¿Qué pasa acá? Moriremos, ¿No moviremos? No llama Mary Thompson. La madre la parió. Antes de nada... Antes de nada, mira. Eh, uf, qué suerte, macho. Tenemos abajo, a la izquierda, ¿no? Pero al lado, vamos. Pero al lado, al lado de la entrada. Eh... Entra en la puerta y di su nombre y voy a mirar yo la, la cámara de seguridad a ver si se ha movido o algo Eh... Dime el nombre otra vez Voy, voy, voy, voy, voy. Mary Thompson Pruébocala para que yo vea a ver si hay un pequeño de actividad En cuanto suban un pequeño de actividad Mary Thompson, ¿dónde está? A ver Enciende la luz eh, Más adelante, más adelante A tu derecha, a tu derecha ahora. A tu izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda. Vimos te ha pasado el cajetín. Ah, vale, se entra por ahí, perdona. Voy a ver ahora la, la cámara, ¿vale? que hay activada en todo esta visión nocturna. Nada. Eh. La cámara 11. La cámara 11. ¿Qué se ha visto la cámara 11? Arriba se ha encendido la luz. ¿Arriba? Sí, mira, te digo en el pasillo de arriba. Hay una luz encendida. Eh. sí, por ahí, subiendo por ahí. Sube. Estoy en la puerta. Pues ya está, ya la va a encontrar. Con la puerta, cuando encuentre la, la puerta, ya la ha encontrado. Eh, aquí hay una puerta abierta. Pues ahí está. Voy para allá con, con el de todo M MF5. Y. una cámara. La acaban encender eh, ahora mismo Uh, pues creo que va a ser chungo que está en el pasillo, creo, eh Sí, sí, está sí, se ha encendido el pasillo Pero bueno, aquí mira, no siempre podemos correr Voy para allá Está en el pasillo Porque yo lo que he visto encender es aquí. Ve, eh, mira, mira, ves, eh, aquí viene luz parpadeando. Esta, la ha apagado y la ha encendido. Está dentro del pasillo, primo. Porque él me ha marcado tres grados allí en la puerta, a la otra, ¿sabes? Voy a poner aquí si aquí una cámara, voy a ponerla. Sí, la, está, la está apagando y la está encendiendo. otro pasillo. Aquí, ah, un truco para esconderte, mira. Así. Aquí, detrás de la puerta. A ver, vale para aquí y para toda la puerta. Pues vamos a, vamos a por chips. Yo ya dejo ayuda, ¿sabes? El reactor MF5 lo he dejado en la primera base que te encuentras subiendo la cadera. Aquí lo bueno, chicos, es que si da por atacar, eh, nos falta calle para correr. Lo malo que sea un revenant, que nos faltaría calle de verdad para correr. El revenant corre que se la pela y viceversa. Luego hay un fantasma que si las temperaturas son bajas, corre. Pero como trae moto encendido, no creo que sea un baja. Bueno, que subirme cosita. Subirme los dot y un libro. Yo mano se va de una pared, ¿sabes? Tú has puesto una cámara allí, ¿verdad? Sí, allá al final, puesto una. Era para la luz, ¿voy a poner aquí otra? Mmm, Bueno, sí, pues. Pasillo... No, pasillo no puede ser, ¿eh? No, primo, en el pasillo no es. ¿Por qué? Porque me ha pasado de los 10 grados. Primo, en el pasillo, ante la puerta, al lado de la puerta, marcaba. No, pasillo marca 11, 13, 14 grados. Está en la primera habitación que todo abierto Aquí hay 3 grados, 6 grados, 3 grados, 6 grados Así que viene para arriba, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a verlo todo adentro miraría por la cámara que deja por aquí atrás es sí, claro él ser ahí pero tiene actividad por la zona que él pueda hola estás aquí eres amigo es la que no cura estás aquí dónde estás eres amigo. Suerte, primo. A ver si es que quieres hacer. Voy, voy, voy. Mientras va a hacer otra cámara. Hola, ¿estás aquí? Ya me he hablado. Ya, te he oído, te he oído. ¿Me dejáis el peribó? digo el libro ¿Se oído algo por ahí? la puerta Cinco Cinco, primo ¿Qué marcabas? Cinco, cinco, cinco Peri eh, marcaba, eh, primo? Primo y cinco, pues... ¿Demonio? Primo cinco te he dicho Cinco 5 cinco veces, 5 cinco. ¿Ahora? ¿No de al micro o lo que sea? No sé ¿eh? Speedbot y 5 hmm. ¿Cómo? bot y 5 Speed to Spectro A ver qué prueba pide. Mira, subime la sal. Eh, súbete. La linterna. me da la linterna, súbete una barrita de esta que ilumina más. Y yo me subo la sal y una cámara foto. Mira, te pide sal, así que. Yo creo que no pide ninguno de los dos eh, orbe, eh. Déjalo ahí, déjalo Bye. ahí. Eh, oh, le he visto. Puta he ha pasado, cabrón. El dos. Es una niña. qué, giñe macho, ha pasado. Mira, mira bien, mira. Mira bien. Un petro eh. Ha pasado sin como flotando el hija puta. sí por dos por dos por dos es un dos es un dos aún así vamos para arriba eh, sube la cruz me subo yo la sal pasando el, alguna misión pilla pela y me subo también yo la cámara foto pasarle la foto vale súbete la... Súbete la cruz y una varita de esta de esta fosforita, de esta eso ilumina bastante yo me subo la sal y la cámara foto La cruz puebla justamente donde está los dos. En medio, ¿vale? Que parece que aparece por en medio ella. La niña, tío. Vamos a salir ahí, ahí bajita, ahí flotando lejos de su madre. Acto pastilla. Mira La... ya Ay... La... aquí en medio La aquí en medio Vamos a ver si reacción eh... Bien, en que también me haría falta. O... Y a ver si se mueve. He hecho la foto. ¿Dónde estás? Muéstrate, niña pequeña. Eh, mierda. Ha apagado la luz. ¿Qué ha apagado la luz? Si, sí, encenderla si puede. Anda. Como está aquí arriba ella, si ataca, no vaya. ¡Eh! Ya la he Esta no, esta no deja guaya. ¿Dónde estás? Muéstrate. Danos una señal. Danos una señal. Mola porque cuando la pisa, se ve como. se ve en qué dirección la, la ha pisado. Es chulo. Aparte que los dos van, van digamos que sincronizados con la pisada, ¿sabes? Ve a los dos pasa y donde ella pasa se sale la pisada. Dándonos una señal. ¿Eso ah, no, no, no. un ataque otra vez? Ya lo vi. Danos una señal. Me ha escuchado. Sí, sí, sí, sí, sí, perdón. Muéstrate. Linda, Linda Robinson, o como te llames. Parkinson. Nada, nos vamos y echamos otra. Vale a ver si nos toca otro, otro tipo de fantasma uh, échale el incienso se ahí sale No, pero no para dentro, guapo Vámonos Te cae la fantamica Ahora vendrán los amigos del Ghost Hunter Core a por ti Ataque? Sí, vamos ataque, vamos, corre. Ya cuando está dentro del rayo de acción del fantasma, pues la habitación ha abierto la puerta, ¿sabes? <risas> Le <El> he oído, <sale. risas> Un truco para saber si está eh, atacando. Eh, la puerta principal que no se puede abrir y no puede ni subir ni bajar la luz. Cuando eso que el modo ataque, eso sí te pilla en sitio grande. Vamos por otra. Eh, Petro, te doy? Dale, dale En se está poniendo el cielo eh. va, a va a caer una buena, sí, va a caer una buena Vamos chicos, por otra Bueno chicos, estamos en el colegio Uf, no ha pillado eh, el cajetín de, aludo, de lujo, eh De lujo, al lado, Debajo de la escalera izquierda Aquí sí me llevo el, el micro Claro que aquí también podemos hacer lo que hemos hecho antes, vale mm, Invócala, dale a la luz, invócala Perdón, eh, dale a la luz y yo miro la cámara En cuanto vea que se movió algo, ahí está Eh, Margaret Johnson. A tu derecha tendrá la, la, la cadera y de abajo está la, el cajetín. Ya, también mira la cámara, vale. Margaret sí. Johnson, danos una señal. Espérate. Espérate tú. Nada. Nada. Nada por aquí Eh, o ese eres tú Ah no, ese eres tú, ese eres tú Nombrada varias veces Creo que, no sé si una luz encendía lo que estoy viendo O el reflejo de la, de la calle no, no, no una señal Y tú atenta entonces ya una, una puerta, ¿vale? y no, voy para allá con el, con el micrófono El color que no vea, eh Estoy viendo tu cámara, que guapa, tío Así con la, con la cámara en modo... Eh, infrarrojo Voy para allá con el micrófono, ¿vale? Chicos, pues esta herramienta era muy buena, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde estás? Dando una señal. Una, eh. Hay que estar atento por si suena algún teléfono, ¿sabes? No. Danos una señal. Uno. Uno con uno. Primo, me ha marcado por aquí. En la, en la dirección que tú ibas. No, nah, suyo, suyo, a ver si veía luz hace 1 un con 9, por aquí tienen hasta, eh. ¿Dónde estás? Vamos a ver, una señal. 1, 1, aquí 7 grados. ¿Eh? ¿No llega el teléfono? Va a arriba, creo yo, eh. Aquí, un teléfono. Y aquí, otro. Margarita Johnson, danos una señal. No la llamemos a veces, ¿sabes? Porque no sabemos dónde está. Vayamos no a una pareja en toda la cara. Creo que va a estar, ¿ves? Creo que va a estar en la, en la, en la otra ala, ¿ves? La no cortaron. cortado algo sí. Coño, viste por una sombra y me pido un susto <risa> <risa> <risa> Eh... esta puertas la hemos abierto, así. Ah, de la puerta, se la y polla Sí, espérate, espérate, espérate, sigue reto, sigue reto, que va bien. Sigue reto, que va bien, sigue reto. Cierre, cierre. Está ahí al lado, la, la cadera. Y yo, de esta tuya. ¿Dónde estás? A ver primo, por aquí hay... Eh... Eso, a ver si aquí hubiera alguna puerta abierta O tuviera ya por aquí Bueno, ahí está él ¡Danos una señal! Está tirando cosas primo, estoy viendo por aquí golpe Hay una puerta, creo que está arriba, eh Vamos para a entonces No arriba, eh, aquí abajo, ah, a parpadeo la luz, eh ¿Dónde está? Arriba Ah, vale Creo que está por aquí Estoy en las cuartas, tío Sí, me marca un 1 con 6, ten cuidado si se pone en modo ataque aquí baja que da gusto. ¿Dónde estás? Uno con nueve por aquí. Eh. Traba termómetro? Ah, mira esta habitación. No, sí. ¿Y nada? De grado. Vale, ¿y en el pasillo cuánto? 10 grados 5, 9. Sigue comprando eh, con esa habitación, eh, porque más o menos hay el micrófono. bueno, ve tú si quieres buscar ahí, yo miro y metido aquí un poquito más. ¿Estás aquí? Me ha apagado. Ya aportado Ya voy yo. Ten cuidado, ¿sabes? Pues bueno, esto era es grandísimo. ¡Ataque! Perfecto. Puta madre. la luz. Eh, vamos para abajo a tomar pastilla. ¿Te ha el la luz? Calla, calla, calla. Ya aquí ya la habitación. Perfecto. Voy a voy a camión para ver dónde es. Ya, güey. No te ha pillado, ¿no? No, no me ha pillado. Uf, bueno más. va te para la luz. Mete para abajo eh, en cuántas puertas. Tungo estamos, estamos en cordura Chum. Chum, chum. Vamos, a correr ven, corre, ven. corre, corre, corre No, chum Mira, voy no, no, sí sé por ti. Es que chum no chum nada de cordura, eh chum no, para atrás, para atrás, pa atrás. Ya. Ya, ya, tranquilo Izquierda Ahí sigue reto al final Corre Uff, mano más Madre mía, tío Porque estamos sin cordura La puta cordura, macho Pregunta Cuando te iba por ti, ¿tú le has oído cantar o algo? Vale, ríense, entonces va a ser un, un, un demonio seguro el cabrón. Además, ha atacado demasiado. Va a ser un demonio seguro. ¿Te has fijado dónde venía, no? No, primo, yo cuando he venido aquí y he entrado, ya te he pillado aquí abajo. ¿Tú qué has venido? Por la, ¿Por la escalera? Yo he dejado la linterna tirada en el suelo delante de, de la puerta. Voy a mira, mirar por aquí, todo. se me mira la cámara. La linterna no, la... El... medidor eh, medido de temperatura. Vale, vale Uf, Pero ahora igual creo que está para acá... está para acá, creo tiene sí, que ser un más negro, tío A ver Esto va hasta arriba, seguro A arriba, ¿no? Está arriba, está arriba, está arriba Te veo yo que oído el teléfono y abrirse la puerta Va hasta ahora, por la parte de atrás no. Asio, ah, sí, subí la escalera y ya no sé yo qué habitación es Tío Pues no, tenemos ahora mucha cordura, vamos para arriba, nos llevamos ya cosas Nos llevamos una cruz por lo mano, que no ataque tanto, ¿vale? Venga, vale, llevo una cruz y una Yo cámara. llevo dos cámaras Bueno, no, llevo... ¿Tú ya...? ¿Tú tienes, eh, tienes medio MF5 o de temperatura? No, de temperatura, deja la puerta Vale, me llevo... o sea, medio de MF5 y la cámara, vamos para arriba Espérate, espérate, que voy yo primero, que se mueve mejor por aquí. Vamos, sígueme. Vamos a delante de la luz, ¿vale? O pesadilla o espectro. O, o espíritu. O joderño, o demonio. ¿Eres habita alguna prueba? Por lo que está haciendo, apaga mucho la luz y la pesadilla ataca a oscura. Y los demonios atacan muchísimo. No suba por ahí, no suba por ahí. Vamos en directo al, al tío. Por lo menos no es un revenant, si no, no hubiera comido ya seguro. Creo que es que al final. Seguro que al final, seguro. Menos 8 grados Sí. va no falla seguro pongo cámara, ¿vale? Coña no hay voy a apagar la luz el M2, M M5 bueno, a ver, nos ha tocado uno, Lo voy a tomar por culo, ¿eh? A vez que juega solo me ha tocado siempre al lado, tío. Parece que, no, que nos huele. Y yo grabé una solo y de que fue tan aburrido, tío, que ni, que ni lo he publicado. Pues fue súper fácil. Me cago en la otra que es fácil. Has puesto no nada más que la cámara, ¿no? La que he puesto ya va. Vamos a poner la prueba y a ver qué prueba pide el demonio. Una vela, una cruz, tú ya te has subido una cruz. Si, sí, he suelto una no, puerta de la habitación. Vale. Eh, Nada, me subo yo el libro. Y los dos. Yo me voy a subir dos cámaras más. ¿no? Venga. No te suba trípodes, la puedes poner eh, encima de la silla. Ya, ya, ya. Y yo los trípodes la verdad que ni lo uso, sinceramente. Siempre hay un sitio donde ponerlo. ya estamos en pastillas, ya es a pelo. mientras hay algo? Sí, sí. <ríe> no está, está llamando, sabe qué cabrón? 5 5 Cinco Cinco, va a ser un demonio seguro, primo Y ya, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Ha escrito ¿Qué, ¿Qué? Que estaba escribiendo el libro, te perdido Vale, vámonos Demonio seguro, vamos Escritura, eh. Y eso demonio. Me <risa> voy a mudar este respecto, macho. Por lo menos el libro. A ver, prueba. Bueno, pues tenemos medidor TLC5 dicho y. Es que tú no. una sombra. ¡Ah, ¿sí? a una sombra! Por eso no te acabas, porque las sombras necesitan oscuridad. Y prueba, no hemos hecho ni la vela, ni que ataque, ni las fotos, ni nada. Esperamos que la intentarse la foto. No, estamos de cordura. Que suba yo de la foto. Inténtalo, me atraveso el café. Por lo menos libro. Para ganar algo de pata, coño. Porque la vela. Me eh... un café, ¿vale? Vale, vale, yo no creo que tarde mucho en hacerlo, ¿eh? No, venga. Tengo una seleccionado y todo el fantasma, eh, la sombra. Vale, perfecto. Venga chicos Solo entra peligro Vamos a poner esto Ya tengo un poco más de cordura Como una sombra que si me ataca pues me voy Nunca, además Tengo ganas de ir. Nunca he escuchado al Al fantasma ataque Mientras que se ríe I don't know. ¿Dónde estás? Muéstrate Pues nada Muéstrate ¿Dónde estás? Danos una señal ¡Ah, no, es una señal! Pues me voy Pero morí ¿Ya tú Vale, la sombra no se suele eh, aparecer tan fácilmente La sombra no se suele aparecer tan fácilmente ¡Oh, chico, no, chicos! Ya sabéis, un fortaleiro por todo esto, ¿no? Aquí, aquí, aquí Sí, sí, sí, sí Ahora sí Me ha, me ha pillado abajo así que poco A ver la foto no, no, no creo que vaya con toda la foto eh, bueno otra estrellita Venga, vámonos Chicos, un fuerte like y suscribiros al canal Nos vemos en este vídeo seguro que ¿vale? vaya Chao.